Soy Olga Lucía Méndez, artesana de cuero, todo hecho a mano con muchas técnicas. Me gusta mucho ¿por qué? porque puedo transferir todos los conocimientos que tengo de mi padre y de mis ancestros para poder que la gente siga la tradición de hecho a mano, que siga las técnicas que nosotros trabajamos. Muy bacana la, la, la charla, de verdad aprendí muchas formas, muchas maneras de cómo el proceso de la totuma, los tipos de la tutuma y cuáles podría ser su, su utilidad como instrumentos. Nos mostró, en esa charla nos mostraron como tres tipos de instrumentos a base de totuma y venir aquí poder intercambiar los productos no es la idea ha sido intercambiar nuestros conocimientos los invito a la rueda de saberes para que aprendan a hacer muchas clases de artesanías